Hola. Vamos a poner la papelera en el escritorio. Es más fácil y rápido de lo que parece. Clic con el botón derecho del ratón sobre un espacio de la pantalla. Nos metemos ya, con el botón izquierdo para todo, en personalizar. Muy bien, ya casi estamos, ahora clic en temas. Bajamos hasta configuración de iconos de escritorio, y hacemos clic sobre eso. Marcamos la casilla panel de control. Aplicar, aceptar y dar me gusta al video. Gracias, un saludo.